díganselo a la plataforma del gancho que está hablando de viviendas allí, díganselo al tejido asociativo que, está, que están hablando de que sobre todo hace falta generar espacios para poder mover la población que vive allí, porque hubo un algo que dijeron muy claro, que no quieren gentrificar y que quieren dar eh, salidas a la población que vive allí. ¿Cómo se le va a salir a la población que vive allí y cómo se va a regenerar desde el punto de vista de la edad a la población que vive allí si no se construyen viviendas para familias jóvenes a precios asequibles o de alquileres asequibles? ¿O por qué no se construyen viviendas para pisos tutelados o que las viviendas de la gente mayor que vive en zonas a rehabilitar puedan ser sus pisos pignorados por el ayuntamiento a cambio de una vivienda pública que se les facilite? De todo esto, nada. Y por eso, al parecer, se separó un toneros de todo lo demás, porque como era una patata caliente, pues vamos a, vamos a intentar que una cosa no arrastre a la otra en un sentido negativo. A nosotros nos parece, desde luego, radicalmente incongruente, porque un planteamiento así, desde luego, que gentrifica. Gentrifica ¿eh? Y nos parece que hablar del entorno de San de, de, de Santiago el Mayor sin hablar de la prioridad de las viviendas, y no sabemos aún qué plan tienen ustedes con esto, nos parece una bofetada también a los procesos participativos, una bofetada, porque ya se dijo o ya se pronunciaron servicios municipales en el año 2019 y entidades barriales sobre qué se podía hacer allí. Y están haciendo absolutamente caso omiso, tanto a la Junta de Distrito como a las entidades colaboradoras, sobre la importancia que tenía hacer allí viviendas. Bueno, el, el mezclar gente, mezclar gente de diferentes, eh, de diferentes procedencias o de niveles adquisitivos, de diferentes edades, eso es, lo que, eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona. Y para eso hay que facilitar alquileres y viviendas.